aquí tenemos una apuesta muy clara que es por la escuela pública la escuela concertada para nosotros no es nuestra apuesta y lo decimos clarísimamente consideramos que es una escuela segregadora eh, nos encontramos con que hay el doble de alumnos de población inmigrante en la escuela pública frente a la concertada y el doble de alumnos con necesidades especiales en la escuela pública frente a la concertada y la escuela concertada segrega y segrega porque hay que garantizar una mayor inversión para el derecho a la educación de estos alumnos de población inmigrante y población segregada. ¿Por qué no hay escuelas concertadas en pueblos del Pirineo o en pueblos de la provincia de Teruel? Porque no son rentables. ¿Por qué el mayor número de escuelas concertadas... Está en Euskadi, en Navarra, en Cataluña, en Baleares, en las zonas más ricas de este país, frente a Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, porque son donde hay mayor renta y se busca la renta de las familias y no el derecho universal a la educación. Y segundo, no nos olvidemos, la escuela concertada es el principal aparato ideológico de la Iglesia Católica. Y eso hay que decirlo clarísimamente. Y la escuela tiene que ser 100% pública y laica, basarse en principios exclusivamente científicos y no en religiones que muchas veces trasladan también... Valores que no tienen que ver con la convivencia, con los derechos y con la igualdad, como es el machismo, la homofobia y la transfobia. Por lo tanto, una apuesta decidida por la escuela 100% pública, laica gratuita y de calidad. Nosotros lo decimos, claro, no hay que dar privilegios a la escuela concertada, pero ahí donde se tienen competencias tampoco hay que hacer como hace el Partido Socialista, regalando conciertos. Para nosotros tendría que haber una desaparición progresiva de los conciertos educativos mientras se aumenta la inversión en la educación 100% pública para poder absorber a ese alumnado. Como decíamos, cuando yo era joven en las manifestaciones estudiantiles, ni un solo euro para la escuela privada y concertada.